Esto es En Serio y ella es Soto Y él, Luis Carlos Díaz Hoy nos acompaña Catherine Martínez Catherine es coordinadora de la ONG Prepara Familia Una ONG que conocemos por el trabajo que adelanta en hospitales venezolanos acompañando a pacientes y familiares El más importante de esos hospitales es el de niños, el JM de los Ríos Catherine, el JM ha sido noticia todos estos días Pudiese contarnos cuál es la situación del hospital? Sí, efectivamente el Hospital J.M. de Los Ríos, que es el centro de referencia nacional, eh, lamentablemente bueno, ha tenido otra vez un centimetraje importante porque eh, bueno, los niños están muriendo por patologías que, que podrían salvarse en cualquier país desarrollado ¿okay? o país de, de tercer o segundo mundo. No puede ser que nosotros en Venezuela tengamos solamente dos unidades de trasplantes de médula ósea cuando, eh, por ejemplo, Italia tiene 101 unidades de trasplante. Eh, estos niños, que están en esta lista de 30, de 30 niños, eh, lamentablemente no pueden eh, viajar a Italia y por eso es que comienzan a fallecer, porque es una de las razones. ¿no? Porque lamentablemente en el hospital tenemos muchísimos problemas que no son solamente eh, el tema del trasplante, por ejemplo, eh, no tienen acceso a los niños a suplementos nutricionales, si hablamos del tema de la nutrición. No hay diversidad en la patología, eh, de, eh, según su patología, ellos no, no pueden alimentarse según su tipo de enfermedad. Y adicionalmente, pues tam tampoco tienen los medicamentos que requieren. Por ejemplo, en el Hospital JM de Los Ríos no tenemos antibióticos de amplio espectro en este momento, como no hemos tenido desde hace mucho tiempo, es un suministro irregular. Hace dos años... Exactamente en el, un mes de mayo nosotros pasamos un calvario grandísimo también con los niños de nefrología, que comenzaron a fallecer en una circunstancia parecida a esta. ¿Por qué? Porque no hay antibióticos, los niños se contaminan con bacterias intrahospitalarias y adicionalmente bueno, tenemos carencias de insumo. Bueno, todo, todo este rosario tan duro que y este, y este impacto de la emergencia humanitaria compleja que lamentablemente se lleva la vida de estos niños. Ya son cuatro, esperemos que no que esta lista no continúe porque realmente, bueno, estamos hablando de, de niños que están sufriendo en, en, en el día a día el impacto de esta emergencia humanitaria que para nosotros es de instalación lenta porque tiene mucho tiempo, no es de, de, del año pasado, de, sino estamos hablando de 2014, 2015 para acá. Amén de la atención que han ganado el centímetro en prensa, valga la expresión antigua, ¿Hay algo más que haya pasado a favor de familiares de los pacientes del JM de Los Ríos a razón de este ejercicio de visibilización que hicieron el 9 de abril y esta, estos decesos que están registrando ahora? Sí, bueno, mira, realmente no ha habido avances como tal. Lamentablemente no tenemos ninguno que, que aportar porque cada día pues, lo que ocurre es una mala noticia para ese niño porque... Las mamás tienen que salir a hacer los exámenes, igualito que siempre, en la calle, en las clínicas privadas, porque en el hospital no tienen reactivos. Inclusive el área de hematología, que es el servicio de donde vienen estos niños, no tiene reactivos para la hematología, que debe hacer una química sencilla cada vez que hacen una quimioterapia. Ellos deben realizar una química y no la pueden hacer porque no tienen los reactivos. Eh, hasta hace nada los aires acondicionados pues, no funcionan. Eh, tenemos un quirófano que es chiquitico, que funciona allí, y no puede trabajar porque el aire acondicionado le robaron el compresor en diciembre del año pasado. Entonces, todos los días es una carga para estas familias. Por eso es que a pesar de todo este ejercicio, eh, lamentablemente todavía la situación no es clara. Nosotros esperamos tener eh, eh, y seguimos exigiendo pues, para poder tener una respuesta distinta para estas familias, porque realmente el golpe es muy, muy duro. Bruno. Ahora Catherine, dices que estamos hablando por ejemplo de la lista de chicos que esperan trasplante de médula ósea, es una lista de 30, ese es un tratamiento que desde hace más de una década se hacía fuera del país, se enviaba a los niños a Italia y se paró en 2017, Entonces lo que tenemos entendido. Ahora, el argumento político es que no se va a Italia porque hay unas sanciones, hay un bloqueo, no hay fondos económicos, pero esas mismas personas son responsables de que dentro del hospital no haya reactivos no haya cómo hacer exámenes ambulancias, limpieza, los filtros de, de, de transfusión de sangre ¿es real esto de que el bloqueo está afectando los trasplantes? No, mira, esto realmente tiene mucho tiempo, fíjate en el año, por ejemplo, en el año 2016 en el año 2017 eh, las circunstancias eran las mismas aquí no ha habido cambio, nosotros tenemos niños que están esperando un trasplante desde hace tres años hace dos años y medio un año y medio. Y en ese momento no había, eh, que yo sepa, medidas... O, estos anuncios, claro. O estos anuncios, medidas coercitivas o bloqueo. Eh, fíjate que inclusive hay un tema importante aquí, que el primero de junio del año 2017 se suspendieron los trasplantes, del programa de procura de órganos y trasplantes en Venezuela. No de, de médula de ósea, pero sí de... Eh, en los casos de riñón y en los casos de hígado. Entonces los niños que tienen una afectación y que de síndrome nefrótico tienen que estar amarrados a una máquina porque no tienen salida para un trasplante, porque desde el primero de junio del año 2017 están suspendidos. Es más, vamos a cumplir dos años dentro de pocos días. Entonces no puede ser que en vez de avanzar, estamos viviendo, bueno, es un retroceso diario en el día a día, en la calidad de vida de los niños. Eh, que no puedan alimentarse como debe ser, que no reciban los medicamentos. Son demasiadas malas noticias. Nosotros tenemos que, de alguna manera, buscar buenas noticias para estas familias que, como tú decías, a pesar del esfuerzo que están haciendo, están visibilizando eh, una, una situación muy grave que ellas viven, pero bueno, han estado contando su testimonio. Mucha gente se ha acercado eh, solidariamente, y eso sí es una buena noticia, eh, para poderles apoyar, apoyar quieren ayudar quieren de alguna manera ver cómo hacer para colaborar con los niños y eso es algo positivo. Nosotros, por ejemplo, desde Prepara Familia eh, organizamos desde hace muchos años unas bolsas que le llamamos combos personalizados y personalizados porque si al niñito le gusta Game of Strong, que es lo que a ustedes les gusta, bueno, tratamos de buscar una franela, el, si nos regalan una franela usada en buen estado, pues la guardamos para el niñito que sabemos que es adolescente, que le gusta la gorra, que le gusta... Y si nos llegan, no sé, las princesas, y ya sabemos cuál es el gusto de cada niño, ¿no? Porque ya el, el compartir con esta familia y con los niños nos ha hecho poder personalizar estos regalos. Pero además de esos regalos, esos combos tienen, por ejemplo, pañales, toallitas húmedas, eh, tienen alimentos no perecederos, porque las mujeres cuidadoras, que son las madres de estos niños, no no se alimentan eh, organizadamente porque no, no les llega la comida desde el mes de abril, el 5 de abril del año 2018. Ya, Entonces ya, pasa ya, mucho ya, trabajo. Ya, ya. Tú me estás hablando que el principal hospital de este país no tiene alimentos para pacientes diferenciados según su necesidad y tampoco para las cuidadoras. Sí, tampoco. Es decir, que una madre, la mayoría de ellas pobres, no. que va desde cualquier parte del país hasta Caracas para atenderse en el hospital JM de Los Ríos, que no tiene manutención familiar porque es pobre y además tiene al hijo enfermo, no tiene acceso a los alimentos en el hospital. No. Está suspendido desde el 5 de abril del año pasado. Además, lo recibían desde agosto del año 2017, o sea, tampoco era que tenían décadas recibiendo, ¿no? ¿no? Vale. Y, y lamentablemente, bueno, imagínate, esas son mujeres que vienen del interior muy golpeadas, dejan a sus otros hijos allá y hacen todo un esfuerzo y vienen a buscar la salud para sus hijos aquí. Y lo que se encuentran es, bueno, una pared tras otra, porque imagínate, un obstáculo tras otro. Ahora que no puedan comer, que no puedan... Ellas entonces tienen que depender de que algún familiar les traiga algo o que nosotros, por ejemplo, que no hemos articulado con varias organizaciones, le hagamos llegar los almuerzos tres, cuatro veces a la semana o que puedan... Es, es demasiado duro y es demasiado fuerte pues tener un niño hospitalizado en Venezuela. Y, y más porque lo que ocurre en el JM ocurre en todos los hospitales públicos del país, en las unidades pediátricas. Nosotros lo hemos constatado porque la mayoría de estas mujeres vienen del interior y nos cuentan dónde estuvieron, claro. lo que les pasó. Fíjense que, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? una anécdota, que es muy dura, pero que, que más o menos visibiliza lo que ocurre. Nosotros tenemos un niño que falleció, el primer niño que falleció con el tema de los trasplantes de médula ósea, Giovanni. Giovanni Figuera tenía, su mamá estaba embarazada, él pasó dos meses en, en la emergencia, y esos dos meses su mamá dormía en una colchoneta, una colchoneta en el piso prácticamente. Eh, a ella le tocó la época donde no había luz ni agua, en, en el mes de marzo. Esa mujer embarazada a punto de dar a luz, bueno, imagínate, eh, con los baños cerrados. O sea, realmente es una situación extrema y por eso nosotros seguiremos denunciando en todos los escenarios porque aquí tiene que haber un respeto a los derechos fundamentales de estos niños, o sea, el derecho a la vida, el derecho a la salud, son derechos humanos que los niños eh, lo tienen, además que tienen además la primacía absoluta, la prioridad absoluta por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Constitución, la LOGNA. Sí. O sea, ellos tienen derechos, los niños tienen derechos humanos y por eso nosotros seguiremos eh, luchando, no solamente por ellos, sino también por sus, las mujeres, las, las mamás. Pasan demasiado trabajo, realmente. Nosotros conocemos ahora, o, o le hemos dado más visibilización al asunto del, del cuadro de la unidad de hematología, pero cuando hablamos del JM de los Ríos, ¿de cuántas unidades estamos hablando? Muy buena la, la pregunta. 34 servicios. Entonces, fíjense, ¿saben? Eh, todo lo que hemos estado contando es un pedacito nada más de esta historia, porque son 34 servicios y de verdad que allá hay muy buenas noticias también. Por ejemplo... Eh, hay médicos comprometidos, personal de salud que está haciendo un esfuerzo importante, a pesar de que no tengan las herramientas y los, los medicamentos, los insumos para poder eh, prestar salud, pues bueno, hacen una labor titánica, todo el mundo trata de, de conseguir donaciones, de donde viene, de afuera, eh, de verdad que nosotros le agradecemos a mucha gente que desde, desde la diáspora ¿no? venezolana se une con los vecinos, nos mandan una, caja, una cajita, nosotros felices cada vez que tocan la puerta, que ahora no sé cómo vamos a hacer con el tema de los aviones, esperemos que no nos complique mucho eso. Pero cada vez que tocan el centro de Agopi y vemos el camión, que nos trae una cajita, pero es una cajita llena de, de, de, de amor, de gente que viene de Singapur, de Australia, de, de tantas partes. Y la gente manda muchas cosas, pues, y con eso nosotros podemos apoyar en los distintos hospitales, pero sobre todo en el JM que, que realmente es importantísimo porque recibe demasiados niños y niños de todo el país. ¿Por qué es importante triangularlo con organizaciones, Catherine? ¿Por qué no, no es igual si yo como ciudadana me acerco hasta el hospital a la unidad de hematología y le doy unos medicamentos que recobré a una mamá? Sí, mire, yo el consejo, la recomendación que les, les puedo dar desde toda la experiencia que tengo, eh, que no es mucha, pero son 11 años ya que vamos a cumplir, es que, que realmente acudan a las organizaciones. Eh, somos varias organizaciones, fundaciones que hacemos vida en el hospital, no solamente Prepara Familia, hay muchas otras. Así que eh, podrían ustedes acercarse a estas organizaciones, porque si ustedes lo llevan y se lo dejan a alguna persona, eh, no hay garantía, ni siquiera eh, garantía de que lo puedan usar como debe ser. Es preferible que cumplan eh, eh, los requerimientos mínimos y acudan a las organizaciones. Nosotras estamos articuladas, trabajamos además con los médicos de hace mucho tiempo, con las enfermeras. Entonces hay todo un camino, una ruta que tenemos ya trazada, la ruta de la solidaridad y la ruta de que todo llegue. Y, no, y también hay un tema de contraloría, porque de alguna u otra manera las madres controlan a los médicos, los médicos a las madres, las enfermeras. O sea, hay todo, todos todo sabemos lo que llega. Eh, allí, eh, y quisiera, bueno, decirles que tenemos jefes de servicio maravillosos como la, el área de farmacia, por ejemplo, que funciona muy bien, tiene un control eh, perfecto, y, y bueno, creo que todos esos son buenas noticias a pesar. Nosotros tenemos un coro con los médicos, por ejemplo, y los médicos cantan, el año pasado cantaban, a pesar de toda esta emergencia, sí, uno se ríe, pero pero hay que levantarse ¿no? y sí, seguir. Sí. Y ellos estaban cantando, bueno, cantamos aguinaldo, hicimos de todo, y ahora nos quedamos como un coro de boleros. Entonces ahora tenemos un grupo vocal de boleros y tal, y nos levantamos el alma. Claro. Caterin, pero lo que nos estás hablando es de una sociedad civil que de alguna manera busca organizarse y resolver un problema. Pero la responsabilidad que tiene el Estado, ¿dónde queda? Ustedes han denunciado, incluso en la CIDH, al, al Estado. ¿Cuál es la respuesta de los responsables de que estos niños estén muriendo? Mira, el Estado venezolano es el responsable, es el que debe proteger y garantizar la vida y la salud de estos niños y no solamente de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de las mujeres. Es muy lamentable que el Estado no cumpla ni siquiera con las medidas cautelares que fueron otorgadas por la CIDH el 21 de febrero del año 2018. Eh, no han cumplido con las medidas, eh, están en deuda con los niños y en deuda con la sociedad. Eh, organizada, porque nosotros fuimos junto con SECODAP como peticionarios, inclusive el año pasado, en el mes de octubre, pedimos la ampliación de las medidas para 13 servicios más, entre ellos hematología, que es el primer servicio porque está en muy malas condiciones. Pero lamentablemente el Estado insiste en no eh, cumplir con la responsabilidad que tiene. Ellos deben proteger a los niños, el Estado es el ente protector de los niños, niñas, adolescentes, es, obli es una obligación. Ellos lo suscribieron en esta Convención Internacional de los Derechos del Niño, además en la Constitución Nacional. Y por eso nosotros seguiremos pues, en todas las instancias, eh, acudiendo al sistema interamericano, al sistema universal en Venezuela. Agotaremos todas las vías, pero los niños hay que salvarlos porque eh, los niños no tienen la culpa de lo que estamos pasando. Ellos solamente están viviendo, son los más vulnerables, están viviendo el impacto de esta emergencia y no podemos permitir que esto continúe. Seguiremos gracias a tanta gente bella que con su solidaridad, mira, gente que, que se viene a pie de no sé dónde o que viene en metro a traernos, eh, algo, o sea, un medicamento que se ve que están buscando o que sabe que una toallita húmeda, esas cosas conmueven y nosotros decimos sí se puede, hay que seguir Catherine, muchísimas gracias, de verdad apreciamos mucho tu labor y vamos a hacer seguimiento de lo que haga, prepara familia y de lo que ocurre en el JM de los Ríos de aquí en adelante sobre todo para que quede constancia de una sociedad que no se entregó y que no ha dejado de luchar Sí, tenemos las mujeres valientes que son las madres de los niños que le decimos las madres coraje porque están ahí encima trabajando y echando para adelante. Gracias, Katherine. Esto fue En Serio. Él es Luis Carlos Díaz. Y ella es Naki Soto. Muchísimas gracias por seguirnos y muchísimas gracias a quienes son parte de esta comunidad en patreon.com slash Naki Luis Carlos Topgado.